¿El regalo más raro que te hizo un afán? Eh, esta es rarísima, porque una, fue en una Europa, me acuerdo que, que viene así como con una caja, todos diferentes como diferentes cosas, y de repente llega un momento y me dice, bueno, me dice, esta porque yo sé que vos te comes los pellejos del dedo, te comes las piecitas del dedo, y esto si te lo pones tiene gusto feo, te lo pones en la uña y no te comes más. ¿Te ¿A qué nivel? sabe que me como los pellejos del dedo y me estaban dando la crema para que no me coma más o sea no fue fue eso o el top o sea lo, ¿lo usaste <risa> es que no fue pues, ahora no, no impecables tus manos pero porque me las cuida muchísimo pero tengo así como un tic de comerme y está muy mal y ellas saben no sé viste como no sé cuando me habrán visto que me mandé el dedo así y me trajo el cosito no, increíble ¿eh? una gente Atención. Piden acá en, en Twitter con el hashtag TeamInfoGuy que cuentes algo más de las nuevas canciones. Ay, cómo es, claro, que me fui. yo terminé la gira ¿Sí? de Europa, me tomé un vuelo para Los Ángeles y en Los Ángeles, eh, bueno, me junté con los productores de la canción Despacito y un montón de canciones más, eh, genios, uh -huh. y empezamos como a encontrar un, un, un nuevo sonido en, en esta nueva música que, que estoy haciendo. Eh, y que no puedo contar mucho más.